Conmigo está el team eh, completo, el team completo porque ya Reniel tú sabes que, que... Llegó a Nueva York, Renier, ya. El team completo no y... y, y, y, el, y oye, algún día tiene una bici y no la usa. Abusador. Es <risas> <tose> burlando. Los concheros están aquí ya contigo. Sí, Oye, de chera, oye que, o, ese malvado, tiene una bici y no la usa. Con nosotros el señor Néstor Flow. El ok. El señor Reniel y la persona. Viral ayer en las redes sociales. Por, su por, por tu culpa, por mi comentario, no por el texto que le pusieron ah, a mi comentario. Okay. Culpa de él, vean. ¿Eh? Él es el productor. ¿Eh? Ah, ¿eh? tú no dijiste ¿eh? nada, entonces. Mira el aire, mira el aire. Mi opinión. Mira el aire. Mi opinión. Y cállate tú, porque chancleta, que tú fuiste que empecé a te hinchar. No, no, no. no. manera de ti, Y por ti se te todo. No, no, no. Lo que usted dijo. lo Fue usted que lo dijo, no fui yo. Espérate, espérate, espérate. Mi opinión. Va, pues, a su mambo, usted solita ahí. Puedo hablar antes antes de, de Pedro. En la que nunca okay, okay. mencioné, la antes tú menciones, okay. okay. En okay. la que nunca dije que el niño no tenía talento, simplemente dije que habían personas no con así. más talento y Ella preparación. Ella no era así. Menos suerte que eso está grabado. Pero deseo claro espérate. que sí. Pero que, que Liz, déjame hacerte un preámbulo, mi amor, espérate. Escucha. Susan dice pinta labios rojos pone la gente tan <ríe> rápida. Antes de Liz dar su explicación del video que se hizo ayer. No digas que no dijiste la vida pena. Se te preguntó y fui yo que te nunca la pregunté. Escúchame. Dijiste que el pueblo se hablaste, apechó por, por pena. Pena fuiste tú, okay, nunca, tú, lo, hablé tú pena. Sí. nunca hablé de pena nunca hablé de pena utilizar pregunté. una palabra hubiese utilizado la palabra solidaridad mi palabra fue empatía okay. y quiero desearle a todas las personas que me acabaron ayer en las redes que okay. Dios ah, los bendiga pero que yo tenía que darte una paz del señor escúchame porque esté en sus corazones es que y, ella, y que puedan es que entender ella, ella, ella, que arranca y dice que no, puedan ahora mi que pregunta es listo todo escucha. el mundo tiene derecho a diferir de la sí, opinión sí, sí, de sí. ustedes y yo diferí de la opinión de la mayoría eh, lo que quería entrar antes de tu, hablar tu declaración, tu desahogo, te, quería darte un preámbulo de que si sí, las personas que vieron el comentario de Liz, que se hizo viral, eh, que tiene muchísimos comentarios acabándote, yo quería que tú le dijeras al público, o sea, lo que yo quería darte una introducción. Pedir excusa. No, no, darte una introducción, de que tú opinabas de las personas que te acabaron y que entendías de que tú mencionar a ese muchacho como que él no merecía ganar y que merecía ganar la otra. La mayoría estuvo en de desacuerdo contigo. Sí. Ok, ahora sí, porque yo lo edito, mi amor. Y si tú no me dejas que yo te dé, ¿cómo lo voy a editar? Entonces, Liz, ¿cuál es tu opinión de las personas que te acabaron? Ya, habla mi atención, opinión flaco. sobre las personas que flaco, me acabaron, flaco. es que yo deseo que Dios los bendiga y que los bendiga mucho para que así creen conciencia y puedan entender que los demás pueden diferir de la opinión de ustedes nunca hablé de pena, quien mencionó la palabra pena fue ese señor yo nunca mencioné la palabra pena, nunca dije que el niño no tenía talento Muy, todo lo contrario nunca dijo eso. todo lo contrario Hace unos, unos dije cambios que de voz. del niño no fue su mejor presentación Grande. y que la, de la joven la que yo hablaba, todas sus presentaciones habían sido majestuosas Fue lo que dije. Ahora, si usted quiere acabarme por eso, pues yo humildemente lo acepto porque era mi opinión y el día que yo tenga que cambiar mi opinión para complacer a los demás, entonces dejo de ser yo. Bien, bien, bien. Sí, a que voy a ver? No, no, no, a claro, no tú que apoyarme porque fuiste tú que le pusiste el título. A mí no, porque que ya lo que dijo ya lo dijo lo dije ya y ya, ya, ya. y nunca yo nunca voy a hablar en destrimento de un niño y menos de un bueno, niño que no tan, te gustó y menos la decisión de un niño, que, entendía, que el otro. pueblo sí. le cayó no, no, le cayó le no, no, pena no. porque él no tenía dinero y es pobre y por el eso pueblo es. dominicano solidario con el niño y qué bueno ah. pero había la joven estaba ah. mucho okay. en más preparada el maquillajes no fue lo que dije ayer la, la lo la que musiquita. pasa es que tú con tu escándalo la gente te te divirtió tú con tu escándalo ahora es culpa mía Mencionando pena, porque que se derribesó Dios. todo. Y el Señora. favor lo cojo yo. No, no, Señores, tú lo dijiste? Liz no habló... Bueno, voy a hablar como un productor. Liz no hizo un comentario despectivo del niño. Ahora, Liz lo que dice que el joven... En, esta, en la última En la final uh -huh. Ella entiende que no le fue tan bien Como el otro, a, la, a la muchacha, claro, pero ¿qué obvio. pasa? La votación fue por el público Y el público Pero tú estás diciendo bien, si ofendía a nadie claro. si Escúchame El público no se sensibiliz sensibiliz sensibilizó En palabras dominicanas Le cogió pena eso fue lo que yo pregunté ayer. civilizó con él. Eso es lo que se entiende. Que con él le cogieron más sensibilidad que con la joven. que la joven lo hizo mejor. Porque ¿Por el joven era de bajo, bajo recurso y todo. Por, su historia, okay. por okay. su historia. Tú no puedes hablar porque ya. tú mismo dijiste ayer. Ahora que vamos no con un, un merenguito. Y cuando, okay. venga, cuando volvamos después del un merenguito. merenguito chulo ahí. Eh, <ríe> ya. Ahí está grabado. La, ya. Ya. La ya, declaración ya, de Liz a los ya, a los Está él, grabado. Está ahí. grabado. Eh, Vamos con un merenguito y luego el merenguito. Señores, ¿qué pasa el 24 de diciembre? Cosas que pasan el 24 de diciembre. Vamos que el público también se motive a comentar con nosotros. Así que vamos más con los osobrosos.